Romanos 5, Romano 5, dice así, Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás entendiendo? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, engrina su rostro y oremos y luego sentamos. Oremos a Dios. Los ojos, no me veas, no me veas, me no me Pero el Jesús que yo traigo, el Jesús que te voy a predicar, Él sí tiene para ti. Pero reverencia es, cierra tus ojos y deja okay, que oremos y Amado Dios, estamos gracias en este momento por tu palabra. Sabemos que tu palabra es libertadora, tu palabra es preciosa, y tu palabra hace el efecto que tiene que hacer en la vida y en los corazones, Jehová. Gracias Jesús porque eres bueno, eres precioso y nos das esta oportunidad, de unirnos a ti, pertenecer a ti, y que tú dirijas nuestras vidas. Aleluya, te damos gracias en esta tarde, por tu palabra y por todo lo que vas a hacer. Bendice a esta juventud, y bendice a esta mente, y cambia esta mente, y transforma esta mente para que puedan escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Toma silencio. Gloria al Señor. En esta mañana, el Señor nos habla, aquí en Romanos 5, verso 1, que justificados por la fe tenemos que paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que pagó el precio en la cruz, Jesús fue el enviado de Dios, por esta generación tan tremenda, que aún todavía, aunque Cristo ya vino, aunque Cristo pagó el precio en la cruz, muchos estamos siendo cabezones, ¡Aló! No se enoje conmigo porque le digas Estamos siendo cabezones porque no estamos entendiendo el plan de Dios Cuando hacemos este tipo de actos En el campo de fútbol Estamos echando a Jesús a un lado Y el diablo se presenta A su lado rápido Aquí estoy yo, cuántos don, cuántos don Para agarrarlos solita, amén Ese es Satanás, amén Ese no es Jesús Jesús viene como por demostración Y le todo La paz La cosa eso es lo que es, jesús. pero el diablo no, el diablo es un pajaraco mentiroso, que ahorita los pisoteo en el nombre de jesús, te doy en toda la cabeza, amén, aló, yo fui violento, si hay violencia, yo fui violento, yo fui tonto, fui tonto, amén, pero un día, jesucristo me alcanzó y me dijo, ey, ey, ey, ey, detente, a los 34 años, ¿cómo la ves, estaba chavalón, no, todo era luchador, en ese entonces todavía tiene los 64 años, eh? 1990, 2020, 1980 ya. O sea, para mí, ya para venir, ya ha hecho mucho. Porque yo golpeaba el que se me ponía en frente, a los guys. No me importaba el tamaño, ¿cómo la ves? No me importaba, no me interesaba el tamaño. Yo estaba dispuesto a morir, como la vez. Esa es, la, esa es la, la vida mundana, la vida desgraciada que vivimos a veces. Cuando no tenemos a Jesús, Así somos, así somos. La verdad, como carracos, no. Ya estamos, ya estamos muy mal. Y aún yo me veía aquí chiquito y otro más grandote, Y yo decía, ay, pajarote, pues no, para ti tengo taladro, hijo. a ti tengo, papá. ¿Aló? Pero qué es esa vida, muchachos. La violencia no es nada bueno. La violencia te lleva a la cárcel o, o a donde? Al panteón. Es la otra, amén. Si te crees muy salsita, ay, va a venir otro salsita te va a dar más. Hola, a ver, hello guys. I say hello. That's what it is. Es todo lo que es. Pero cuando Jesús está en tu corazón, cuando Jesús nace y lo recibe y tiene un encuentro genuino con Jesucristo, todo cambia. everything changed, right? When you are trying your heart, right? Hello. Is true or not true? That's what it is. Cuando Jesús está en tu corazón, mijo, hijo, tú cambias. You change. tu mamá te puede decir, ay, mijo, hijo, dices un montón, un cambiazo tremendo, ¿qué pasó? ¿Quién hizo eso? Y tú lo vas a decir, el Drone Rivera, en el saco mío, papá, en el saco mío, el Rivera me soltó la palabra y lo pude entender yo. Hoy no soy cabezón, ahora sí de Cristo, aleluya. Now belong Christ. Everything changed. Everything is good. That guy, that guy, one day he was in the hospital. Uh, he was in the hospital. He been there for a long time. And now what What that guy is now. Uh, uh, to, uh, Alan, what is that? The muchach. Pobrecito. Hay que tener compasión de él. Hay que, hay que orar por él. Para que Dios lo saque de allí con victoria. Y ahora, qué triste. Porque es como aquel que aquel joven que... Jesucristo lo seguía, lo seguía, lo seguía, y, y en los parques, él iba pasando por una plaza, un parque así, lo, a, hasta, yo creo que era, no sé si era de fútbol o que era americano, pero ahí estaba un predicador, ¡ay! Y se asustaba el joven y decía, ¡ay no! Corría de nosotros, ¿sabes? los cristianos. Pero un día lo alcanzó el diablo y, ¿qué pasó, mijo? Estuvo aquí en la prisión. He had to in jail. He in jail for 99 years, and then, Dios lo alcanzó allí en el, en el, en la prisión. Llegó un predicador y le dijo esta palabra Y no es el predicador es not preacher, it's the God Talking to you guys, hello Talking to you, tell you what's going on Porque Dios sabe lo que vas a hacer Y lo que piensas hacer Y Dios lo sabe de antemano, hello No, ¿verdad que sí? Sabe tu vida ya Dios, ya sabe Dios que Te vas a morir en tal día Y en tal día se acabó, hello Él sí tiene el día, hello es Jesús. y qué triste que el señor le dijo por más que corras tú vas a ser mío tú vas a ser mío you belong to me. y mira tuvo que dios en la prisión alcanzar a ese pobre y decirle al predicador a dónde quieres correr ahora a dónde te quieres ir no puedes ir a ningún lado a esto hay rejas ahora ahora estás aquí Ahora yo te voy a soltar la palabra, le dijo el predicador, pero no era Jesús diciéndole, ahora te voy a predicar la palabra, ahora yo voy a the word God, hello. a favor. ¿Y qué tuvo que hacer el joven? Ya que hace que ahí, oí la palabra, después. Ya el Señor lo tocó, el Señor hizo lo que tenía que hacer con él y pasó enfrente con el picho y le dijo, eh, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Porque yo quiero ser muerto the... I want to ahora quiero ser tu hermano que hay que hacer y le dice el predicador confiesa señor con tu boca y hoy será salvo y cuando esa joven se convirtió a jesucristo fue salvo sabe que fue la sentencia 10 años de prisión alabe la gloria de dios 10 years 90 whatever it is, y en cinco años, no fueron 10, en cinco años salió y ese joven sabe que hizo por lo que recibió, por todo lo que de parte de Dios hoy voy a ser un pastor de jóvenes no dijo voy a ser un hermano, no ahora voy a ser un siervo de Dios voy a ganar juventud para que... hoy está en la ciudad de Nueva York con 5 mil almas 5,000 ya no fueron 500 ni 5 5,000 se fue a predicar hoy tiene una iglesia grande en Nueva New York Aló, halo. Porque Dios se puede cambiar, mira, siento es Cristo Santo en mí ahorita, siento la potencia de Dios. Dios se puede transformar, Dios se puede hacer una buena persona. Yo no y en la y lado. Cuplimos. Porque ese es el Cristo que te estoy predicando. Ese es el Jesús que te presento hoy. Un Cristo que salva, un Cristo que sana, un Cristo que liberta esta altura. ¿no? Lo hace libre. Para qué, para la gloria del Señor. ¿Está conmigo? <coughs> que esta mañana lo dicen su rostro. Aleluya. Y voy a hacer la oración de fe. Todo aquel que haga la oración conmigo es, se convierte hoy. Hoy es de Cristo, ¿ves? Pero lo haga de corazón. Ore conmigo de corazón. No tiene que You think about it, you lose. It. You lose. It. You lose. It. You lose it. ¿Okay? Usted si lo hace de corazón. Jesucristo hoy te va a escuchar Jesús va a hacer un cambio en tu vida ¿ves? y ese que puede transformar la vida y cambiar la vida no olvides que, que tienes tu rostro y haga la oración conmigo, Señor Jesús está conmigo Señor Jesús creo en ti tu sangre y yo todo mis pecados y acepto Jesús por mi nombre en el libro de la vida y que yo esté allí y gracias a jesús al que hoy 18 de octubre yo te he confesado delante de los hombres gracias a jesucristo porque hoy te declaro mi salvador amén aunque okay, si usted oró conmigo aquí y por su primera vez que hizo esta oración a usted levante su mano ahí Hoy fue primera vez que te oro así. Y hoy Jesucristo lo va a observar. Hoy Jesucristo va a hacer grandes cosas contigo. Va a empezar a tratar contigo. Aunque tú eras malo, que das aquello. Jesús hoy te ha perdonado. Jesús te va a cambiar. Y Él lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. ¿Cuánto lo creen? Que para Jesús todo es posible. Amén Y sé. Aquí en ellos. Que agua y Aleluya. Dios me lo bendiga. Gracias.